esta visita per la ciudad fallera, me parece sí. muy, muy importante no Vindré a por la gente que así, políticamente se tiene que, que digamos, involucrar todos. ¿Quins problemas está teniendo la ciudad fallera? primera ¿no? económica. Que los fallos van a menos. Y después todo esto que, que digamos que normalizable convertirlo en una especie de, de cosa atractiva para que la gente, la gente venga, venga no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 Lo que entendemos es que, sea como sea, en las dos elecciones hay que salir a hablar de política, a plantear nuestras propuestas emancipadoras y a pedir el apoyo de la gente. Estén visitantes pobres, anantas cercles, ¿no? mirando, eh, escultando a la gente, escultando entre la gente, quiere, incorporando, incorporando en el nuestro programa electoral. Pero tantos antes estén preparados y es encima agüellar.